Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Feliz domingo para todos. Qué alegría que podamos iniciar nuestra jornada, este día bello que el Señor nos regala en la Santa presenciándole gracias al Señor y encomendando también a las manos de Dios nuestros proyectos y nuestras intenciones. Vamos a darle gracias a Dios, pensar en todas las bendiciones, en todo aquello que el Señor nos da. Sea este el momento para darle gracias a Dios. Digamos juntos, Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hoy nos vamos a encontrar en el Evangelio, segundo domingo de Adviento. Vamos a encender la segunda vela. Eh, va, va avanzando este tiempo, este camino de Navidad, este camino a Belén. Meditamos el Evangelio de San Mateo, capítulo 3, versículo del 1 al 12. Por aquellos días, Juan el Bautista se presentó en el desierto de Judea predicando. Conviértanse porque está cerca del Reino de Dios. Este es el que anunció el profeta Isaías diciendo: Voz del que grita en el desierto, preparen el camino al Señor, allá en sus senderos. Juan llevaba un vestido de piel de camello con una correa de cuero a la cintura y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Acudía él toda la gente de Jerusalén, de Judea, de la comarca de Judea. Al ver que muchos fariseos y sauseos venían a que los bautizara, les dijo: Raza de víboras, quienes ha enseñado a escapar del castigo inminente den el fruto que pide la conversión y no se hagan ilusiones pensando tenemos por padre Abraham pues les digo que Dios es capaz de sacar hijos de Abraham de estas piedras ya toca el hacha la raíz de los árboles y todo árbol que no dé fruto será talado y echado al fuego yo los bautizo con agua para que se convierta pero el que viene detrás de mí es más fuerte que yo y no merezco ni llevaré las andares él los va a bautizar con el Espíritu Santo y fuego él tiene el bielo en la mano aventura su grano, reunirá su trigo en el granero y quemará la paja en una hoguera que no se apaga palabra del Señor. Sí. gloria a ti Señor bueno mis queridos hermanos, hace ocho días la liturgia nos invitaba a ser vigilantes hoy nos invita a convertirnos, porque hay que dar ese paso y no podemos ser solamente vigilantes hay que tomar decisiones, no basta con darnos cuenta es necesario dar el paso, tomar decisiones, ir adelante que el Señor nos dé esa gracia, esa fortaleza de cambiar. El pesebre, el mejor pesebre que el Señor quiere es precisamente que nosotros demos ese fruto de conversión. Mis queridos amigos, recuerden acercarse a su parroquia, celebrar la Eucaristía, alimentarse del cuerpo y de la sangre en esta sesión. Un abrazo para todos. Feliz día.